Hola mis amigos de TecnoApples Sean todos bienvenidos a este canal Tu canal preferido Ok mis amigos esta vez te quiero compartir La última versión de Instagram Aero Así que corre la voz y dale a tus amigos para que se descarguen y lo disfruten. Ok, vas a encontrar aquí abajito en la descripción del video en un único enlace que te va a dirigir a tu jugosa o página web donde vas a encontrar esta técnica totalmente gratis. Ok, mis amigos, antes de empezar, te invito a que te suscribas por favor y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Sin más preámbulos, mis dudos de las aplicaciones, vámonos con la intro. Okay, mis amigos una vez descargada La aplicación Vas a los archivos y vas a buscar La carpeta de descargas Donde vas a encontrar aero e Instalar en su última versión Y procedes a instalar la voy de cancelar Porque la tengo previamente instalada. Ok mis amigos aquí estoy dentro de mi cuenta Naturalmente ustedes entran e eh, Inician sesión en su cuenta como siempre Han hecho naturalmente ok mis amigos Aquí vamos a poder, encont poder encontrar Funciones como por ejemplo Descargar videos como este Por ejemplo que se encuentra aquí vas a poder descargarlo De inmediato y vas a poder encontrarlo En tu galería También vas a poder adelantar Los videos que se encuentran aquí mis amigos Vas a poder adelantarlos y atrasarlos Ok, entonces simplemente lo presionado Y aquí vas a poder Adelantar ese video O atrasarlo en esa parte favorita Su parte que más le interese Ok, también contamos acá en las historias A poder descargar Una historia, por ejemplo esta Vas a poder descargarla mundo, tres punticos, a descargar descargarla Y automáticamente Se va a descargar Ok, súper súper genial También podemos ver las fotos de perfil de nuestro De los de los usuarios que estén aquí Por ejemplo esta persona Vas a darle un toque en la fotografía la Vas a dejarla presionada Y automáticamente vamos a poder ver Esa foto del zoom Y o la o que súper genial esta función mis amigos También vas a otra función Como aquí por ejemplo si te das cuenta En la sesión de aquí de seguidores te das cuenta que esa persona no Te sigue súper genial Una función súper increíble Compañeritos, vamos acá a lo que es El perfil, y aquí vamos a las tres las tres rayas, y encontramos lo que es Configuración AeroInstant Aquí vamos a poder encontrar las configuraciones Tenemos como lo que es Descargas, aquí vas a poder cambiar Lo que es la ruta para descargar Ya sea las, las, las fotos O los videos, o que también encontramos lo que es Privacidad, aquí para ocultar la lectura De mensajes, ocultar la información de o sea cuando estés escribiendo ocultar las historias vistas o puedes sea, ver historias y te la va, vas a estar en modo secreto en modo incógnito también vas a poder aquí ocult, eh, ocultar eh, que estás viendo un directo en esta función que se encuentra aquí o oh, que okay, súper genial también encontramos lo que es aquí para bloquear, tenemos la seguridad, pero la seguridad con un pin, súper increíble también encontramos lo que es las, las confesiones generales, como inaltar anuncios, ocultar anuncios de compras eliminar amigos recomendados habilitar analita, an analítica es cuando tienes tu cuenta como si fuera un negocio y no será capaz de ver los datos que refleja este, vas a poder eh, activar la función de fotos en máxima calidad también contamos aquí lo que es eh, habilitar desplazamiento para navegar. También encontramos aquí, mis amigos, la información de Foyun. Lo que te dije que sobre que te muestres te sigue o no te sigue esa persona. Oh, ok, súper, súper genial, mis amigos. También encontramos aquí lo que es Aquí en Fed. Contamos lo que es Toque Largo para acercar. Descargar post con Toque Triple. También contamos aquí. Lo que es habilitar doble toque para dar like si quieres, si no los deshabilitas. Ok, mostrar siempre el primer medio. También contamos con lo que siempre iniciar los videos con sonido. Si quieres habilitar esa función, eliminar publicidad que te gusten. Súper, súper genial, súper increíble. También contamos aquí, mis amigos, con lo que es los módulos. Aquí contamos esta para analizar los... Los seguidores, las historias y más datos va a reflejarte en esta parte También contamos aquí mis amigos lo que es para cambiar los colores del, del, del chat Contamos lo que cambia el color de la, de la interfaz También contamos con lo que es agregar eh, la interfaz ya sea con colores degradados También podemos elegir una imagen, podemos añadir una imagen a nuestra background o sea, nuestra pantalla principal. Ok, mis amigos, súper, súper genial. Estamos en la versión 18.0.3 para que corras a descargártela de inmediato. Está súper increíble, mega, súper fascinante, mis amigos. Si te gustó este contenido, espero que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguna novedad adicionalmente te invito a que comentes y nos reflejes un buen like en este super increíble video. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial.